¡Hola gente! Y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el capítulo de hoy vamos a ver un aspecto un poco más avanzado sobre Flutter, que son los Isolates. Los Isolates son los equivalentes a los threads en otros lenguajes de programación y lo que nos permiten es mover parte de nuestro código que requieran mucho CPU a un lugar donde no interfieran con la interfaz, haciendo que nuestra aplicación siempre se vea fluida y nunca se trabe. Si te gusta aprender a programar a través de tutoriales y ejemplos prácticos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y también si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de mi Patreon, como lo hacen Frange, Fran m 75 Francisco Fuente, Abner Velasco y Max Sapio. Para todos ustedes muchas gracias por apoyar al canal. Y ahora sí, vamos con el video. Para empezar a entender un poco cómo funciona esto de los threads y ejecución en background en Flutter, vamos a empezar viendo este ejemplo muy simple que está construido a partir de la aplicación que se genera cuando ponemos crear nuevo proyecto en Flutter. Esta aplicación tiene un estado que tiene un booleano que puede estar en true o false y nos indica si estamos o no realizando algún trabajo. Tenemos una función que se llama doWork, que es la que se encarga de manejar el trabajo. Esto podría estar, por ejemplo, en un blog o en un provider, en la que maneja la lógica de la vista esta, que lo que hace es setea un estado para decir que estamos haciendo un trabajo, llama a una función que se llama do heavy work, que lo que va a hacer es un trabajo pesado, es decir, que va a utilizar mucho CPU, le pasamos un parámetro a esa función, y cuando esa función termina, la esperamos a que termine, volvemos a setear el working en false, e imprimimos el resultado de la función que realiza mucho trabajo. Esta función que realiza mucho trabajo, nosotros la vamos a implementar, como vemos acá abajo, haciendo una suma desde 0 hasta el número que nos pasan por parámetro, pero es un ejemplo y puede representar cualquier cosa que requiera mucho trabajo, como por ejemplo decodificar una imagen raw y aplicarle un efecto sepia, podría ser agarrar un JSON que obtenemos de un request HTTP que es muy grande, por ejemplo, no sé, un JSON que son 10 megas, un string de 10 mega y lo tenemos que convertir en un mapa, realizar cálculos matemáticos que son muy grandes, o por ejemplo, generar un PDF para que el usuario pueda bajarse a su dispositivo o compartir. Todas esas tareas llevan mucho tiempo, van a requerir mucho CPU, y vamos a ver qué, qué, qué, qué es lo que va a pasar acá. El doWork es un método async, y el doHeavyWork también es, es un método async, por lo tanto lo que esperamos es que este await espere a que termine, antes de cambiar el working de true a false. A nivel de la interfaz tenemos un scaffold con un app bar, una columna centrada y si estamos en working mostramos un circular progress indication para mostrar que estamos haciendo algo y si no mostramos el botón que dice do heavy work que al presionarlo llama a nuestra función do work. Muy simple, presionamos el botón, se llama a do work el setState va a cambiar el working and true por lo tanto se va a ejecutar el build de vuelta y vamos a ver el circular indicator se va a ejecutar la función de trabajo cuando termina se va a poner se va a llamar otra vez al setState que va a poner el working and false y nuevamente se va a mostrar el botón un flujo realmente simple y vamos a entonces a ver qué pasa cuando presionamos el botón lo primero que notamos es que el botón no hace nada como parece que no hace nada, pero si vemos acá en la consola vemos que se imprime el starting, el finisher y el resultado de la suma, es decir se imprime este de print, se imprime este y luego se imprime el número acá arriba. Si miramos con más detenimiento el botón vemos que algo pasa que aparece como que se estuviera pintando, ese es el efecto de ripple hace cuando presionamos el botón, la animación esa, pero nunca vemos el circular indication. Eso es básicamente porque lo que está pasando es que este for está utilizando el 100% del CPU y está impidiendo que la interfaz se redibuje a tiempo para mostrar el circular indication. Eso lo podemos ver si nosotros acá agregamos un delay que lo podemos hacer a través de un future de 2 segundos Ahora cuando apretamos el botón, aparece el circular indication y de repente se frena y después aparece el botón. Lo que está pasando acá es que cuando estamos haciendo el for estamos bloqueando al todo el thread. En Dart todos lo los hilos se manejan a través de lo que se llaman isolate, que los, los isolate son la versión de un thread en Dart, y la ventaja que tienen estos isolate además de que es un solo thread y ejecutan todo en un mismo thread sin tener problemas de concurrencia por ello, es que no, com no comparten memoria entre sí. Es decir, si yo tuviese dos isolate no puedo compartir variables entre sí, solamente puedo mandar mensajes entre ellos. Entonces cuando, arranca, cuando Flutter arranca lo que hace es levanta un isolate y ejecuta todo dentro de ese isolate. Para poder manejar lo que para nosotros parece concurrencia, es decir, que hay muchas cosas ejecutándose en paralelo, lo que hace Dart es sobre ese único thread se maneja un event loop y micro tareas. Las micro tareas son tareas muy chiquititas que se resuelven en muy poco tiempo, entonces no bloquean por mucho tiempo el thread, dando así a la sensación de que estamos ejecutando código en paralelo. Como podemos ver en esta imagen, nosotros tenemos nuestro thread principal, ese thread principal tiene como dos grandes listas, una que son las micro tareas, que son las que nosotros ponemos desde el código, y después tenemos una cola de eventos que son fenómenos externos, como por ejemplo cuando hacemos un clic, cuando un timer tiene que ejecutar su callback, todo eso va a parar a un loop de eventos y ese, y ese loop de eventos le va pasando al main thread, que es, que es lo que tiene que ejecutar. Entonces, si algo de lo que sale el event loop, como en este caso es el do-heavy work, está de, por demasiado tiempo ejecutándose dentro del main thread, lo que sucede es que ninguna otra cosa se puede ejecutar haciendo este efecto negativo que vemos es que la interfaz no se reduja nunca más y parece que la aplicación estuviese colgada es un poco más complejo todo el tema este de los isolate y cómo funciona internamente no quiero entrar en mucho detalle porque no es la idea de ver todo el bajo nivel en este video, sino más bien darnos cuenta que el simple hecho de usar async y await dentro con los future no nos garantiza que estemos corriendo cosas en paralelo. De hecho, lo que logramos con async y await es que las cosas se ejecuten de manera concurrente y no en paralelo. Concurrente sería, en este caso, de que todas las, todo el código que se ejecute va a usar lo mínimo posible del tiempo del thread para ejecutar su tarea y luego darle paso a otras tareas. Todas las librerías que estamos acostumbrados en Dart, por ejemplo, leer un HTTP, leer un archivo de disco, todas esas funciones están preparadas para hacer un uso eficiente del thread, entonces por ejemplo si utilizamos la función para leer un archivo del disco, como ya lo hemos hecho para leer un archivo de texto, esa función generalmente no va a leer todo el texto hasta el final, porque si el archivo fuera muy grande bloquearía la, el resto de la aplicación, estas funciones lo que hacen es leer el archivo de a poco, por ejemplo de a 1kbytes hasta llegar al final pero después de leer 1kbytes liberan el CPU para que otra cosa se pueda ejecutar toda esa lógica de esperar o hacer nuestra tarea de a cachitos se puede implementar dentro de nuestro future pero requiere mucho más trabajo es por eso que cuando nosotros tenemos tareas que sabemos que van a tardar mucho y que van a necesitar un uso extensivo del CPU pudiendo bloquear a otras tareas, lo mejor es generar un nuevo isolate, es decir, un nuevo thread y hacer todo el trabajo grande en ese nuevo thread. Ahora utilizar estos isolates desde cero es un poco complejo, requiere hacer un setup importante que lo vamos a ver en otro video, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse cuando sale el video de isolates para pros, pero Flutter nos permite generar un isolate para casos sencillos de manera muy simple mediante una simple función. Esta función mágica que vamos a utilizar sirve para cuando tenemos funciones que son de este estilo, que tenemos un parámetro y que, y que retorna un future con un valor dado. Hay que tener en cuenta que cuando creamos un isolate esto consume memoria, es decir, por cada vez que hagamos lo que estamos a punto de hacer esto va a requerir memoria del sistema operativo, va a tener un tiempo de espera hasta que esa memoria se asigne y se crea el isolate y luego eso se va a destruir y también va a consumir recursos, por lo tanto esto tiene que usarse para cosas casuales y si necesitamos algo que esté permanentemente ejecutando en background ahí sí vamos a tener que ir a la versión completa de isolate para poder hacer un thread que esté todo el tiempo vivo ejecutando pedidos y respondiendo con datos. ¿Cómo convertimos esta función en una función que utilice un nuevo isolate? Simplemente utilizamos una función que está en la librería Foundation de Flutter que se llama Compute. Compute recibe dos cosas. Una es una función a ejecutar. Si vamos a ver el código, vemos que utiliza isolate compute que recibe un callback y recibe un message, adicionalmente puede recibir un label de debug para que cuando impriman el debug lo veamos con otro nombre, pero en este momento no lo vamos a utilizar, solamente le vamos a dar una función y cuál es el mensaje que le queremos pasar, veamos que la función recibe un tipo q, es decir le podemos pasar cualquier cosa que sea, le podemos pasar un tipo q y retorna un tipo r, por lo tanto el callback tiene que recibir un q y retornar un r, eso significa que nuestra compute, nuestra nuestro callback va a ser este, está recibiendo un int y devolviendo un int. Por lo tanto, nuestro mensaje puede ser un entero como le estábamos pasando antes directamente. Si reiniciamos la aplicación para ver qué, qué sucede ahora y apretamos el do heavy work, vemos que nos tira un error porque estamos pasando algo ilegal como callback. Eso es porque estamos pasando una función que está dentro de un objeto entonces del otro lado el nuevo isolate no puede ejecutar esa función porque como no compartimos memoria entre los dos isolate el original que teníamos de Flutter y el nuevo que estamos creando no podemos pasar funciones de objetos como parámetros de compute tienen que ser o funciones o métodos estáticos entonces ahora sí vamos a agregar un static dentro de nuestra función vamos a reiniciar ahora sí nuestra aplicación y presionar nuevamente Do Heavy Work. Ahora vemos que el spinner no frena nunca. Ya tenemos el starting, por lo tanto se está haciendo la suma. Se termina y se imprime el resultado final. Y la interfaz vuelve a como estaba. Obviamente este delay ahora se está ejecutando en el nuevo isolate, en el nuevo thread. Por lo tanto no tiene ningún sentido y lo podemos eliminar. Nuevamente ejecutamos la aplicación, presionamos el Do Heavy Work y el Starting aparece inmediatamente. El Spinner nunca se detiene y luego aparece el resultado. Un problema que introduce esto es que si, por ejemplo, yo apretó el Do Heavy Work, me aparece el Starting Finished y de repente yo quiero cambiar este mensaje de Debug que en vez del de, mensaje de Debug podría ser, no sé, cambiar acá, que multiplique en vez de que sume, from zero to message. Salvo para hacer un Hot Reload, aprieto el botón y veo que me dice Start. Esto pasa porque esta es una función estática y las funciones estáticas no se actualizan cuando hay un Hot Reload. Por lo tanto tengo que hacer un Hot Restart. Y ahora sí, cuando aprieto el botón me aparece el rango de los números. Eso lo puedo evitar, creo, moviendo esto a una función. Vamos a sacarlo de la clase. Sacamos el Static reiniciamos la aplicación, ahí me aparece el from 0 to un número un montón de grande. Dejamos el starting simple, hot restart, apretamos el botón y tampoco se me actualiza. ¿sí? Las funciones estáticas y las funciones sueltas no se actualizan para el compute. Esto puede ser por diferentes causas. Lo más probable que el problema no sea que no se estén actualizando, sino que el compute quizás está cacheando el código de esta función entonces el segundo thread nunca se me está ejecutando en definitiva lo que pasa es que cuando aprieto que cuando uso compute las funciones si las modifico tengo que hacer un hot restart y el hot reload no me va a andar si usáramos isolates desde cero nos estaría pasando lo mismo otra cosa a tener en cuenta cuando trabajamos con isolates y compute en este caso es que los valores que podemos enviar y recibir como parámetros y como respuestas, en general tienen que ser valores simples como null, num, bool, double, string o quizás algún objeto simple como una lista de alguna clase nuestra y si tenemos que utilizar cosas mucho más complejas que tengan muchos campos anidados y muchos niveles de, de profundidad nos pueden llegar a dar problemas, por lo tanto hay que tratar de siempre cuando lleguemos al compute llegar con la estructura de datos más simple que podamos tanto para entregarle como para que nos respondan. Por ejemplo, si queremos que esta función reciba dos parámetros en lugar de uno, el message es único, no podemos pasar dos parámetros de por sí. Por lo tanto, tendríamos que definir una clase que se llame heavy work params por ejemplo. Esta clase vamos a decir que tiene un from y un to y para ella vamos a crear un constructor y ahora vamos a decir que este message que recibimos es de tipo heavyworks entonces vamos a ir desde message.from hasta message.to, asimismo ahora nuestra función está fallando porque está esperando que le pasemos desde no sé, 1, 2, 3, 1, 2, 3 hasta un valor grande que es el mismo que teníamos antes de esa manera podemos pasar más de un parámetro utilizando una clase con los atributos que querramos pasarle vamos a reiniciar de vuelta la aplicación y ahora hacemos un heavy work vemos que la interfaz nunca se traba y ahí tenemos nuestro total que a diferencia del otro no tiene un montón de ceros acá en el medio si no pueden volver atrás en el video para chequear cuál era el resultado anterior y de esa manera pasar todos los parámetros que querramos a nuestra aplicación lo mismo vale para el tipo de retorno yo acá podría devolver más de un par, más de un valor creando una clase que llame heavy work response por ejemplo y retornando acá una nueva instancia de esa clase con todos los datos que quiero mandar de vuelta al isolate principal Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy, espero que este tip les sirva, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún video, y si lo desean, entrar a mi Patreon para apoyar al canal. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.